Bienvenidos a esta meditación guiada en la que nos pondremos en contacto con nuestro guía interior para encontrar la paz que estamos buscando. Adoptaremos en primer lugar una postura cómoda que te permita mantener la columna vertebral estirada. Dedica unos instantes a comprobar esta postura. Nota las vértebras cervicales bien estiradas. Es mucho mejor sentados. Para tener una mente que te haga caso, para que esté sumisa, atenta y relajada, se requiere tener la espalda recta, totalmente recta tus manos sobre tus muslos con las palmas hacia arriba, los pies separados alineados a las caderas, ojos cerrados y músculos totalmente relajados, tus hombros en reposo, el mentón levemente inclinado hacia adentro, y dibuja una pequeña sonrisa en tu rostro. Desconéctate de los sentidos que te ponen en contacto con el mundo exterior. Y dirige la atención de tu mente hacia tu interior, hacia tu respiración, su ritmo, su velocidad. Su intensidad inhalaremos y exhalaremos tres veces tomamos aire por la nariz acompañamos nuestra inhalación como si fuese un invitado en nuestra casa y seguimos el recorrido del aire como pasa por la garganta Llega a los pulmones y se infla totalmente el abdomen, sostenemos unos segundos los más que pueda sostener. Sacamos el aire por la boca totalmente, a modo que el ombligo casi pegue con la columna vertebral. En cada respiración, concéntrate y observa, sobre todo siente desde tus pies la sensación de cada célula, molécula y sistema del cuerpo. Todo tu cuerpo responde, absolutamente todo responde a tu vibración podemos sentir paz conectamos con el cuerpo desde el interior observa cómo recorres desde tus pies subes a tus pantorrillas a tus piernas tus manos cadera torso, pecho, brazos, cuello, cara, barbilla, lengua, nariz, ojos, frente, Oídos, cuero cabelludo, cráneo, relajamos, conectamos con el cuerpo y sentimos todo el cuerpo completo, solo podemos experimentar una sensación de calma de armonía, sabiduría y paz. Ahora, nota el sonido que se produce en tus costillas, nota cómo ese movimiento se percibe, cómo con cada inhalación y con cada exhalación, todos tus músculos se aflojan, como también se aflojan tus emociones y tus pensamientos, suelta poco a poco en cada exhalación toda la tensión que pueda haber en ti, siente tu respiración, arraigate en ella. Observa las diferentes sensaciones que se producen en todo tu cuerpo, cada vez que inhalas y exhalas. Perfecto. Ahora, date cuenta si albergas algún tipo de emoción en este mismo instante ¿qué sientes? pon nombre a tus emociones en este instante identificalas para poder sentirlas defínelas. quizás sea alegría tristeza duda miedo coraje felicidad, paz, date cuenta de cómo te sientes y defínelo, nota cada vez que inhalas y exhalas cómo dentro de ti se abre un espacio para alojar esas emociones, déjalas entrar, siéntelas, Lleva el aire hacia esas emociones y déjalas estar un momento para poder sentirlas. Nota cómo ahora cada vez que inhalas y exhalas, esas emociones se van liberando, las vas aflojando poco a poco. Perfecto. En una inhalación y una exhalación profunda, deja salir todas esas emociones. Siente cómo se esfuman. Ahora, en un estado ya de más profunda relajación, vas a visualizar tu lugar favorito. Es el lugar donde te sientes tranquilo, pleno, feliz, en paz. Visualízalo con todo lujo de detalle. Siente el aire que corre en este momento, el aroma de ese lugar, los colores de ese lugar, la sensación en tu piel, cómo se siente tu corazón. Ese lugar es donde te sientes pleno, feliz, tranquilo en paz y es tu lugar favorito. Imagina una luz radiante enfrente de ti. Esa luz es cálida, acogedora y te produce Mucha paz en su permanencia. No tiene tiempo. No tiene espacio. Solo puedes experimentar paz. Desde tus sensaciones proyectas una imagen en esa luz puede ser un ser humano una paloma un ángel tú mismo o lo que desees ahora es perfecto te das cuenta que es tu guía espiritual Siente su presencia, siente su calor, siente cómo emana de esa luz la sabiduría divina. En este momento puedes formularle alguna pregunta. Te has dado una forma a ese guía espiritual, el cual a partir de este momento se convertirá en tu compañero fiel. Cada vez que contactes con tu corazón, con tu alma, Él estará ahí para guiarte amorosamente. Puedes escuchar y sentir su dulce voz, guiándote a la paz que buscas. En otras ocasiones, repentinamente, escucharás un susurro, o te llegarán frases, palabras, En otras, en un instante sentirás alguna emoción, no analices, solo fluye, quizá te pedirá que recuerdes algunas imágenes, situación o personas, en base a esto te guiará hacia la emoción que requieres experimentar para ir sanando la mente, no pongas límites a tu sentir, a tu corazón, es un ser que te ama, que te acompaña momento a momento, abre tu corazón, platícale todo tu sentir, tus ideas, todo lo que guardas en tu corazón. Recuerda que para el amor divino no existe tiempo, no existen juicios, no hay imposibles. Pídele que te muestre con su guía amorosa la verdad, que te ayude a cambiar tu mente errónea, a ver y sentir con los ojos del alma y así ser y sentir. ...solamente amor. Si estás dispuesto a ver la verdad, no tardará en manifestarla. Entonces llegará alguna imagen o sensación a tu corazón... Confía en que eso que estás sintiendo y viendo es la respuesta y la guía de tu momento presente. Ahora, sabiéndote guiado en tu ser y en conciencia, búscale cada que tu alma pida que recuerdes que eres espíritu y así se ajustarán tus percepciones, soltarás el sufrimiento, con su guía amorosa te mostrará que él está ahí siempre para ti. Da por hecho tu conexión con este ser, sabiendo que siempre te acompaña. Imagina que tienes todas las respuestas a la dirección de tus experiencias. ¿Cuál sería tu actuar al saberte con toda la sabiduría que requieres para caminar en la vida? Si has encontrado respuesta a tu guía, excelente, ahora solo siéntelo, créelo, créalo, y con total certeza de tu experiencia en un cuerpo, déjate guiar. Si por este momento no hay sensación alguna, no desistas es cuestión de tener una intención para manifestar tu paso a paso ahora con los ojos aún cerrados da las gracias a tu guía espiritual Y sábete siempre acompañado y direccionado con las intenciones de tu corazón. Inhala y exhala lenta y profundamente. Mueve los dedos de tus pies. dedos de tus manos, abre tus ojos lentamente, recuerda que no se medita para tenerlo todo, se medita para soltarlo todo, gracias, gracias, gracias.